señor Neve y vengo a contaros un cuento cuento el pez arcoíris de marcos Firster de la editorial de Ascoa este cuento ocurre en el fondo del mar y va sobre un pececito muy especial en alta mar en un lugar muy muy lejano vivía un pececito pero no un pececito cualquiera era el pez más hermoso de todos. Y tenía las escamas brillantes, brillantes y llenas de colores como el arcoíris. Los demás pececitos que vivían por allí admiraban muchísimo sus escamas. ¿Y sabes cómo le llamaban? El pez arcoíris. ¡Ven, ven, pez arcoíris! ¡Ven a jugar con nosotros! Le decían los pececitos. Pero el pez arcoíris ni siquiera los mirabas. Pasaba de largo con sus escamas brillantes. Pero un día, un pequeño pececito azul quiso hablar con él. ¡Pez arcoíris! ¡Pez arcoíris! Le llamó. ¿Me regalas una de las brillantes escamas? ¡Son preciosas! Y como tienes tantas... Que te regale una de mis escamas... ¿Pero tú qué te has creído? Le contestó el pez muy enfadado. Anda, vete de aquí. El pequeño pececito azul salió muy asustado y cuando se encontró con todos sus amigos, les contó cómo le había contestado el pez arcoíris. Y claro, el pez arcoíris a todo pececito que se encontraba y le pedía una de sus escamas pues le contestaba sí y poco a poco el pez arcoíris se quedó solo a partir de aquel día ninguno se acercaba a él y ya ni le miraban cuando el pez arcoíris se acercaba a ellos ellos se daban la vuelta de qué le servía al pez arcoíris ahora todas sus escamas brillantes si estaba solo Nadie quería estar con él. Ahora era el pez más solitario de todo el océano. Un día el pez arcoíris le preguntó a una estrella de mar. Con lo guapo que soy, ¿por qué no le gustó a nadie? Pues no lo sé, le contestó la estrella de mar. Pregúntale al pulpo Octopus que vive en la cueva detrás del banco de coral". ¡Mismo él sabe la respuesta! El pez arcoíris entró en la cueva. Era tan oscura que no se veía casi nada. Pero, de pronto, en medio de la oscuridad, se encontró con dos ojos brillantes que lo miraban. ¡Te estaba esperando! Le dijo Topo con una voz muy profunda. ¡Las olas me han contado tu historia! ¡Escucha mi consejo! ¡Regala a cada pez una de tus brillantes escamas! Entonces, aunque ya no seas el pez más hermoso del océano, volverás a estar contento. Pero cuando el pez arcoíris quiso contestarle, el pulpo había desaparecido. ¡Que regale mis escamas! ¿Mis preciosas escamas? Se preguntó el pez arcoíri. ¡Jamás! ¡Eso no lo voy a hacer! ¿Cómo voy a estar contento sin mis escamas? De pronto sintió que alguien le rozaba suavemente con una aleta. Y era otra vez el pequeño pez azul. Y le dijo, Por favor, pez arcoíri, no seas malo, me das una de tus escamas. Tú tienes muchas y yo no tengo, aunque sea una muy pequeñita. Entonces el pez arcoíris pensó. Si le doy una escama, aunque sea muy, muy, muy, muy pequeñita, no se notará. Con mucho cuidado el pez arcoíris arrancó una de sus escamas la más pequeñita, y se la dio al pez azul. ¡Toma! Pero ya no te di más, ¿eh? ¡No me pidas más! ¡Eh! El pececito azul contento le gritó. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno eres, pez arcoíris! El pez arcoíris se sintió un poco raro y se llevó un buen rato mirando al pececito azul como hacía zigzag y nadaba contento de un lado a otro con una pequeña escamita. Al cabo de un rato, el pez arcoíris se vio rodeado de muchos otros peces que venían a pedirle otra escamita para cada uno. Pero ¿sabéis qué? Que el pez arcoíris, poquito a poco, fue repartiendo una a una las escamas brillantes para todos los pececitos que había a su alrededor. Cada vez estaba más contento. Cuando veía brillar alrededor suya, entre el agua, sus escamas brillantes. Y cuanto más repartía sus escamas, más feliz se sentía. Al final, solo se quedó con una escama brillante para él. ¡Las había regalado todas! Y era feliz. ¡Feliz como jamás lo había sido! ¡Ven, a ¡Ven a jugar con nosotros! Le gritaban los pececitos. Y él decía, ¡Ahora mismo hoy! Pero iba muy contento y jamás, jamás se sintió tan feliz. Porque si compartimos, tendremos un tesoro mucho más grande, que es la felicidad. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Pues espero que os haya gustado y si queréis podéis compartir y no os olvidéis darle a me gusta. Este cuento se lo dedico a Adriana, Elena, Dani y Pablo. Os quiero. Chao.